importante que son las pantallas finales aquí vas a aprender el día de hoy que son las pantallas finales cuál es su función y por supuesto vamos a aprender a integrarlas o a agregarlas en nuestros videos a cada uno de nuestros videos desde YouTube Studio así que quédate hasta el final del video si aún no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo contenido ahora sí Vamos a iniciar con el video. Punto número uno, ¿qué son las pantallas finales. De seguro no conoces aún, pero has visto como consumidor de YouTube que en algunos videos aparecen unos pequeños rectángulos al final del video. Claro está. Aparecen unos pequeños rectángulos ubicados de forma, eh, ubicado forma predeterminada y que te sugieren algún canal, algún contenido y todo que lo ha puesto la persona que ha creado el video que estuviste viendo. Esas son las pantallas finales y en su definición son herramientas que nos ofrece YouTube para aumentar el tiempo de reproducción de tu canal. Ahora pasaremos con el siguiente punto, el punto número 2. y son las funciones que tienen las pantallas finales, son sumamente importantes como le dije al del video porque estas van a dirigir a tu espectador a otro elemento de tu canal o sea puedes dirigirlo a una lista de reproducción a otro canal que tú tengas de youtube o que tú quieras eh, sugerir otro canal también puedes eh, agregar una te digo un botón de suscripción o sea hay muchos elementos que los estaremos viendo más adelante estas pantallas finales duran mínimo de 5 a 20 segundos o sea ni más ni menos de algo de 5 a 20 segundos. Tú puedes, en el transcurso de 5 a 20 segundos, tú puedes manejar el tiempo que tú quieras que se presente en la, la pantalla final, pero realmente es el tiempo reglamentario de 5 a 20 segundos. Aquí podrás eh, agregar hasta cuatro elementos en un mismo tiempo. O sea, en un mismo, en un mismo contorno al mismo tiempo. Por el momento te voy a dar dos consejos que te van a servir muchísimo, de verdad que sí, a la hora de tu agregar o poner tus pantallas finales. Y el primer consejo súper importante que me hubiese gustado, de verdad que sí, que alguien me hubiese dicho, mira, anuncias esto, debes hacer esto, y nadie me dijo. Y lo peor es que en los videos que estuve buscando solamente mentaban, mencionaban algunas cosas, pero no daban puntos claros de qué es lo que había que hacer. Y te voy a decir que el primer consejo es que cuando terminas de hacer tu video, de grabar tu video, como yo en este momento, tienes de dejar al menos un tiempo de gracia de 5 a 20 segundos, como les dije anteriormente, de 5 a 20 segundos. Y este tiempo de gracia es para que tú puedas pasar tus pantallas finales sin que interfiera en el video, o sea, sin que interfiera en el contenido que tú en tu video. Y lamentablemente, ese es un consejo que como les dije anteriormente me hubiese servido mucho, porque yo solamente creaba el contenido, mi video, terminó mi contenido y cortaba el video inmediatamente. ¿Qué pasa? Que las pantallas finales, lamentablemente, en mis primeros videos del otro canal, porque tengo otro canal, de ahí es que estoy mostrando las experiencias, eh, lamentablemente... En los primeros videos de mi otro canal, eh, yo tenía que posicionar las pantallas finales sobre el contenido. Entonces, no las personas que querían terminar de ver el contenido que yo estaba publicando, no lo iban a poder ver porque encima estaban las pantallas finales. O sea, estaban más elementos sobre el contenido y no dejaban ver o visualizar de manera correcta qué era lo que yo les iba diciendo. Ese es el primer consejo. Y ahora viene el segundo consejo, y es el siguiente. Lamentablemente, hay personas que, por ejemplo, ponen tarjetas al mismo tiempo que ponen las eh, pantallas finales. Y eso es un error absolutamente hiper mega grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si este es el espacio, miren, si este es el espacio de las pantallas finales, ¿verdad? Este es el final del video. Aquí está tu video, el video completo. Pero este es el final. Y tú puedes agregar tarjetas en cada una de esas partes del video. Todo ese contenido tú puedes agregar tarjeta. Pero aquí están tus pantallas finales. Si tú decides agregar una tarjeta aquí, en el transcurso de tus pantallas finales, la tarjeta lamentablemente no se va a ver. No se va a ver y solamente se van a ver tus pantallas finales. Y te voy a decir por qué. Porque las pantallas finales necesitan un espacio para promocionar un contenido que tú quieres que la persona vea, entonces si tú al mismo tiempo de que estás promocionando tus eh, tarjetas, ¿verdad? estás promocionando también tus pantallas finales y aparte de eso aparece una marca de agua también de tu canal, o está sea, invitando a suscribir a tu canal y eso, entonces qué pasa, que van a haber demasiados elementos, va a estar muy, car muy cargado y el espectador no va a encontrar qué hacer. Por eso entonces, YouTube lo que hace es que simplemente el espacio de las pantallas finales no lo, no lo negocia con nadie, o sea, con nada ni nadie. Simplemente pertenecen a ese espacio de recomendaciones que tú puedes agregar en tus videos. Ahora vamos a pasar al tercer punto y es lo que más nos interesa, que es cómo podemos agregar las pantallas finales a nuestros videos desde YouTube Studio. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora. Quédate nuevamente te lo repito quédate hasta el final del video porque eh, durante el transcurso de que estaremos agregando las materias finales a los videos también te estaré dando algunos consejos que debes de, de tener en cuenta pero que es mejor mientras lo vas viendo por eso lo esperé hasta este momento para poderte aconsejar esas cosas que te voy a decir no olvides dejarme tus comentarios diciéndome qué te parece el video qué temas quieres que trate también en el próximo video Así que sin más que agregar, manos a la obra. Entramos a la parte de YouTube Studio. Esta es la parte de inicio de mi canal de YouTube, de mi primer canal. Se llama Prevideo, mírenlo aquí. Bien, luego de esto vamos a ir a la parte izquierda de nuestra pantalla de nuestro YouTube Studio. Ahí están todas las herramientas que nos ofrece YouTube para editar nuestros videos. Bien, aquí en la parte donde dice contenido le vamos a dar clic y inmediatamente se nos va a abrir una ventana con todos los contenidos que hemos creado con todos los contenidos que hemos publicado con los contenidos que estaremos publicando o sea que aún no han aparecido directamente en público pero que ya lo tenemos eh, ya pre-editados y que están simplemente esperando la fecha de su publicación bien, luego de eso lo que vamos a hacer es que vamos a posicionarnos sobre el video que vamos a editar, en este caso ya tengo este, que le quité las pantallas finales, para cuestión de ejemplo. Miren aquí, inmediatamente nos posicionamos, sobre cada video aparecen unos iconos, ¿verdad? Vamos a ir a este video y le vamos a dar este icono que dice detalles. Vamos a pulsar y se nos va a abrir otro menú con todos los detalles de ese video. ¿Vieron que me posicioné sobre el contenido específico que quería agregar en las pantallas finales, verdad? Bien, ahora vamos a ir a esta barra deslizable, vamos a pulsar y vamos a bajarla, vamos a bajarla y le vamos a dar clic donde está este lapicito y donde dice pantalla final, ven, le daremos clic e inmediatamente se nos va a abrir otro menú o otra ventana con menú. Aquí está nuestro video, ¿verdad? Aquí están elementos que podemos indicar, o sea, que podemos agregar a la pantalla final. Miren, aquí está el botón de suscripción, una lista de reproducción, etc. Aquí también lo podemos agregar directamente desde aquí, de donde dice elementos. Simplemente pulsamos y lo podemos agregar. También podemos agregar las pantallas finales desde aquí. O sea, simplemente pulsamos y también podemos agregar los elementos. O sea, tenemos tres opciones, desde aquí desde aquí y desde aquí a mí me gusta agregarlos desde aquí así que les daré clic donde dice elementos y aquí están los elementos que podemos eh, poner como pantalla final que pueden ser videos, lista de reproducción botón de suscripción canal y vínculo bien lo primero que estaré poniendo en mi pantalla final será el botón de suscripción eso en mi canal nunca se va a quedar bien Miren, inmediatamente nos salió este lazo azul, que quiere decir que esa es la pantalla final que se ha agregado. Y mírenlo aquí donde está inmediatamente, se agregó. Vamos a ubicarlo por aquí. Y miren aquí arriba lo que se nos agregó. Dice, al menos un elemento debe ser un video o una lista de reproducción. Entonces vamos a ir nuevamente a la parte de elementos y vamos a agregar una lista de reproducción en este caso. Aquí va el consejo súper hiper mega especial que de seguro estaban esperando y es el siguiente. Cuando vamos a agregar una lista de reproducción debemos de tener muy en cuenta el tipo de contenido que estamos tratando en el video a la cual le vamos a agregar las pantallas finales. Y les digo esto porque, porque, por ejemplo, en mi caso, en este caso, yo hablo sobre cómo utilizar las herramientas de Microsoft Office. Dígase Excel, Word y PowerPoint. ¿Qué pasa? Que no solamente les muestro cómo utilizarlas desde la PC, sino que también les muestro cómo utilizarlas desde el celular. Entonces, el video, el contenido de este video, miren, se trata de cómo utilizarla en el celular. Aquí dice celular, está tapado, pero es el celular. Entonces, yo quiero que inmediatamente la persona termine de ver ese contenido e Encuentren más contenido sobre cómo utilizar el PowerPoint de su celular, o sea, las herramientas que, como dice así, como dice aquí, las herramientas que puedo utilizar con los tutoriales que les pueden enseñar a utilizar las herramientas de su celular en PowerPoint. Entonces, voy a agregar voy a agregar esta lista, le daré clic y se nos agrega. Mirenla aquí donde está, y mirenla aquí donde está posición. Vamos a ponerla en esta parte de aquí abajo. Bien, aquí se nos agregó nuestra lista. Y nuestro tercer y último elemento que vamos a agregar. Miren, vamos a darle clic donde dice video. Y miren lo que nos sale. Inmediatamente se nos agregó de forma automática donde dice carga más reciente. Aquí va a aparecer la un, el último video que tú crees. Cada vez que tú crees un video nuevo, va a caer en esta parte de aquí. Eso no me interesa por el momento. Pero... Eh, vamos a bajar en esta con esta barrita, aquí, miren, aquí dice también que podemos agregar la mejor opción para el usuario, o sea, eso es que YouTube va a elegir eh, de tu canal, todo, de todos los videos que tú tienes, cuál sería la mejor opción que el usuario podría ver o que, o que YouTube considera que el usuario podría clickear, dependiendo del contenido de las búsquedas que también ha realizado anteriormente. Bien, aquí entonces tenemos, por último, eh, seleccionar un video específico, eso es lo que voy a hacer en este momento. Le doy clic ahí y se nos va a abrir otro menú en el que van a aparecer todos los videos, todo el contenido que yo tengo. Miren, ahí se, sin querer le di a ese, pero lo único que tengo que hacer es posicionarme sobre la lista o, o la pantalla final que no quiero y darle a black page, o sea, borrar. Le doy a borrar. Y voy nuevamente a agregar un elemento. Vamos a agregar un video. Y vamos a, pues, vamos a bajar nuestra barra. Bien, vamos a seleccionar un video específico. Ahí está cargando. Bien, bien. Entonces, vamos a. Miren, aquí aparecen todos los videos. Todos, todos, todos, todos. Voy a agregar este, que trata sobre cómo utilizar o cómo poner transiciones en PowerPoint desde nuestro celular voy a mover aquí moví y ahora voy a ver voy a, a darle aquí a reproductor para ver de dónde a dónde es que yo voy a dejar que inicie mis pantallas finales voy a darle clic a reproducción bien a partir de ahí es que yo quiero que aparezca mi lista o mis pantallas finales. Simplemente me posiciono sobre la pantalla que el elemento y le doy a exacto. Lo voy voy disminuyendo su tiempo. Y también, nuevamente, lo pongo al mismo compás de este y el botón de suscripción obviamente también lo voy a poner al mismo compás. Luego de que ya tenemos estos cambios, vamos a darle a guardar. E inmediatamente se van a guardar los cambios que ya hemos realizado. Si queremos verificar eh, que ya estos cambios han sido eh, publicados de manera correcta, simplemente le damos aquí a esta parte del video y le damos a donde dice ver en YouTube. Ahí podemos confirmar las posiciones en las que se agregaron nuestras pantallas finales. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho el tutorial, que hayan aprendido mucho también. No olviden suscribirse a mi canal, déjenme sus comentarios diciéndome qué les parece el video y aquí les estaré dejando algunos elementos que creo o considero les pudieran interesar también. Bye bye.